Yo considero que es un gran acierto, un gran acierto que además eh, dice algo muy positivo del de, de, de foro de la PEC porque lo que está retomando, de alguna forma, incorporando en, en su agenda, es algo que está adquiriendo una gran importancia, yo creo, a nivel global, que es eh, todo el debate acerca, precisamente, de la exclusión de las mujeres en eventos importantes que tienen que, que, tienen que ver con el desarrollo a nivel global, y, y, y especialmente, ante situaciones de amenaza básicamente como es la, en la gran brecha y la gran, ya no solo de género sino de desigualdad entre unos países y otros a nivel de condiciones de vida y a nivel y, y, y, y también el tema del medio ambiente con lo cual todo esto eh, digamos que eh, redunda en dar una importancia al tema de la sostenibilidad y retoma de alguna forma también una tradición del feminismo donde siempre se habla del potencial de sostenibilidad por parte de las mujeres con respecto, por ejemplo, pues a la ética de la violencia por parte masculina, con lo cual yo creo que es muy importante, muy importante retomar todo esto, muy importante ver, incorporar a las mujeres como actores quizá no al mismo nivel que los hombres, ¿no? por una cuestión de tradición histórica, pero sí empezar a incorporarla en estos eventos y también no perder de vista la idea de que el crecimiento económico o el desarrollo económico sostenible si es inclusivo, que yo creo que son unos principios básicos que ha sostenido el, el, el, bueno, el pensamiento feminista en todas sus corrientes, o sea, no, las distintas corrientes que lo integran, pero también la perspectiva de género. Así que desde aquí bueno, apoyamos y el, la decisión de la AP de incorporar este, en la agenda todo el tema del desarrollo sostenible de las mujeres y el género. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, eh, a ver, desde por ejemplo la década de los 70 o cuando la ONU fue la líder un poco de la agenda de género a nivel internacional, eh, hemos visto que, que, que, eh, que, quizá de manera no tan rápida como hubiéramos deseado, pero bueno, hemos visto que efectivamente todo, las mujeres están presentes cada vez mayor en, en más ámbitos y e incluso hemos asistido a mujeres con cierto poder político bueno, en, dist bueno, en distintas regiones, en América, en Europa, etcétera. Entonces yo creo que sí, yo creo que además uh, esto va a ser imparable. O sea, bueno, quizá hoy estoy muy optimista, pero yo creo que, que no hay marcha atrás y no hay marcha atrás porque ya no solamente hay un apoyo desde las instituciones uh, más poderosas en el mundo, sino que es que también hay un apoyo de parte de la población, o sea, porque ahora el debate, el debate está en, en, en la calle, el debate está en, en las redes sociales y, y esto creo que va a sustentar mucho y va a dirigir y va a apoyar a que efectivamente las mujeres ocupen bueno, el mismo lugar que los hombres que ya es hora. Yo creo que aquí hay do dos cosas en este debate. Por un lado, utilizar o ver a la mujer mmm, eh, como, como eh, un potencial económico, como un recurso para la economía. Pero hay, eh, que efectivamente lo es, como es, es cualquier, pues es el capital humano, ¿no? todo esto tiene repercusiones positivas si, si siempre se aplican políticas. Pero también hay otra dimensión que es importante tener en cuenta en el ámbito de lo económico, que es la doble dimensión de las mujeres en general en su dimensión productiva y reproductiva. Es decir, que si las mujeres, que de verdad hay talento y hay potencial, eh, son un, un capital importante para el desarrollo económico, hay que tener en cuenta la otra dimensión. Y este yo creo que, que es un debate que también se tiene que incorporar en, en los foros como APEC y en, y, en, y en tantísimos foros, porque sin eso, sin eso, eh, da la impresión de que efectivamente se recordamos a las mujeres cuando necesitamos de las mujeres. Y a mí me gustaría pensar que no es así.